Muchas películas como Incepción demuestran la idea de que morir en un sueño lúcido conducirá a la muerte en la vida real. Morir en sueños es un tema interesante, y es algo que pocas personas han experimentado, porque la mayoría de nosotros despertamos antes de morir en el sueño. Pero, ¿qué pasaría si no te despiertas y mueres? Antes de entrar de lleno, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás información sobre todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los sueños lúcidos. También dale like y comparte este contenido. Al hacerlo, ayudas a distribuir este contenido a más personas, y esto se debe a que YouTube lo muestra más. Así que muchas gracias por tu apoyo. Empecemos este vídeo con el peor escenario posible, que sería que el morir en un sueño lúcido te matará en la vida real. Aquí te dejo con algo aterrador en qué pensar. Si mueres en un sueño, y te cuesta morir en la vida real, ¿cómo podría alguien saber que fue el sueño el causante de tu muerte? Ha habido varios casos en los que la gente muere al azar mientras duermen, aparentemente por ninguna razón. Esto ha llevado a muchas personas a creer que fue el sueño el responsable de la tragedia. Afortunadamente sabemos que esto es falso, sabemos que cuando te encuentras en un sueño estás en un entorno seguro y no importa lo que pase, nada puede causar tu muerte. Después de suficiente investigación, la mayoría de estas extrañas muertes pueden ser vinculadas a una condición médica conocida como el síndrome de Brugada. Esto plantea la cuestión de que si morir en un sueño no te mata en la vida real, entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en el caso de estas muertes repentinas? Trata de pensar en los sueños como en una simulación donde tu cerebro funge como una computadora. Si haces algo en el sueño que nunca has hecho en la vida real como el comer un tipo específico de comida, entonces tu cerebro llenará los huecos con lo que se imagina la comida sabe, y así, hacer que la simulación sea lo más exacta posible. Es por esto que los sueños se parecen tanto a la realidad, y a veces es difícil notar las diferencias. Sin embargo, hay límites y uno de ellos es morir. La mente humana no es capaz de comprender la experiencia de la muerte, así que en lugar de inventar algo, se retira del sueño tan pronto como es posible. Como cuando una computadora se congela cuando encuentra algo que no reconoce. Así que si terminas en una situación en la que estás a punto de morir en un sueño, probablemente despertarás, sin embargo, algunas personas pueden quedarse en el sueño después de morir. Si esta es la situación, ¿entonces qué pasa? ¿Te sientas ahí en una habitación oscura y vacía hasta que el ciclo del sueño haya terminado? La respuesta es sí, pero en realidad no. Cuando estás soñando puedes incluso caer de un edificio super alto o ser mordido por una serpiente venenosa y el avatar en tus sueños no puede morir. Durante unos segundos, puede que creas que estás muerto, pero enseguida te darás cuenta de que estás todavía ahí y nada ha cambiado. Podrás si gustas continuar con el sueño aunque algunas cosas podrían cambiar como tu entorno. Lo que más encuentro interesante sobre morir en los sueños, es que hay momentos en los que no lo reconoces inmediatamente y tu cerebro comienza a imaginar cómo es la vida después de la muerte, por lo que te podrías encontrar a ti mismo sentado en un cuarto oscuro lleno de nada en lo absoluto, o también dejando tu cuerpo y yendo al cielo. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Es por eso que encuentro la muerte y los sueños fascinantes, todo el mundo es diferente y no sabes qué sucederá hasta que lo experimentes por ti mismo. Si alguna vez has muerto en algún sueño, asegúrate de compartir tu experiencia abajo en los comentarios porque me encantaría leer sobre ellos. Lo creas o no, soñar con la muerte podría ser algo bueno y positivo que puede significar dejar algo en tu pasado o entrar en una fase nueva en la vida. Algunos expertos en sueños lúcidos también creen que soñar con la muerte puede incluso ayudarte a aceptarla en la vida real, y así, no temerla. Si eres nuevo en todo esto de los sueños lúcidos y quieres aprender a controlarlos cada noche, suscríbete al canal. Como siempre, gracias por ver.